¿Sabías que el 42% de los alumnos que ingresan a la secundaria no la terminan? Este rezago educativo se va incrementando crónicamente. Y para prevenirlo, es necesario impulsar las habilidades lectoescritoras. En diciembre de 2019, CREEMX realizó un estudio en el que se obtuvieron las siguientes cifras. Ahora, frente a la situación del COVID-19, desafortunadamente estos factores